Soy líder. Bueno, entonces, ¿cuáles son las tres reglas? Explícamelas. Pero piensa antes de hablar. Te las voy a decir. Siempre ve a las personas a los ojos. Así te respetarán más. La dos es nunca tengas miedo a pedir nada. Probar no es necesario. Y la última es, nunca respetes a nadie que no te respete a ti. Tres reglas son, aprendidas del callejón Tres reglas son, en la llega está la acción Tres reglas son, enseñanzas de Nuevo León Tres mandamientos, welcome a mi manicomio no. Tres reglas son, aprendidas del callejón Tres reglas son enseñanzas de Nuevo León. Tres reglas son en la yeca está la acción. Tres mandamientos, esto. El mi maní comió Monterrey no Mexicano pelón desquiciado con corona bautizado Como canarrey de la ciudad de los cerros vallejando a Monterrey no lado bajo Fabricando versos y también los inversos Vida buena, vida mala Levantando la bandera mexicana Sangre fría, mirada perdida Hay raíces de la loca dinastía De Zapata y de Villa Con las tres reglas con las tres enseñanzas que llevo marcadas de por vida respetadas no pierda pisada que la primera enseñanza sale disparada como bala no baje la mirada siempre firme la pinche jugada no baje la guardia véame a, a los ojos Simón que los traigo yo bien rojos Simón no baje la frente pinche morro chapete no trae mi sistema ni mi escuela me da pena ajena ahí en la taberna mi cholos ya lo hubiesen convertido en su perra, pinche leva 14 de mayo, este cholo le manda un saludo del camino equivocado desquiciado y avionado pero con el respeto bien ganado Simón así es de acomodo, esta letra la segunda, de ella la segunda enseñanza, no aplique la lacrada, es mejor pídame quebrada, porquería barata no sea pirata marcada, llevo yo mi placa maravilla, récord fábrica letras, convertidas en estrellas, realidades de la vida mala, metiéndome porquerías, así para alegrar mis días, y la felicidad me la fumo y es conocida por mis locos como maravilla, en el tramo me la guardo, empiezo y le acomodo ya la letra, reventando la libreta, avionado siempre mi sistema, ahí le dejo la tercera y la última de ellas, salida de la taberna, este es el respeto, Simona Simero Si no da respeto, no exija respeto Aquí le conecto esta junta de talentos Dejando ya en el juego a traneones Escupiendo versos, también a W Gallegos Marcando ya terreno, ahí la vemos Me despido, representando Maravilla Records. Tres reglas son aprendidas del callejón Tres reglas son en la yegua está la acción. Tres reglas son enseñanzas de Nuevo León. Tres mandamientos. Welcome a mi maní con mi Monterrey guachen, homeboys, como loco, loco, caja, bombos y tarolas, central street boys. Trañones, chicanos, raba, pache, callejero, pandillero, tumbado, pachuco, cholero, sureñero, 13 chicanos, salsa y x3. Piénsalo, razónalo, asimílalo. Antes de meterte a mi barrio, que abras tu el hocico, chero, leva, chapetón, pelones, firmes en la jugada, vivencias, enseñanzas y la bendición. Aprendí a las malas, yo aquí en el callejón, lado bajo Nuevo León, representando la sultana, con mi pandilla, malandra, piratona, firme ganga, girando la gota, esa es mi puta zorra loca, perdición, sí que te sofoca, homeboy, maniáticos fatales, en la sangre lo llevo compadre, duro, oscuro, pasa el tiempo, días nublados, fríos, sucesos, el subconsciente guarda trágicamente los sesos, ve a las personas de frente, no te agaches, tojete, Respeto es lo que mereces, comprendes, líder, vamos para enfrente. No es necesario robar, sin miedo a pedir nada. Respeto al que me respete, no me da cruda moral. Viviendo alerta, mejor ábrete a la verga, chapeteaste para allá. Llegando van los dementes, somos apodados delincuentes. Los pinches malvivientes, la maldita culera, gente nos tacha de lo peor. Solo por andar de briago fumo Pokémon, su pesadilla real ya se volvió. Voy volando en. Mi nube cannabis activa, homes la pa' arriba, cruzado con nicotina Ilusionado, trastornado, transformado En aquel loco marihuano habitual que se ha formado De barrio, todo descraneado Guay, no vago, insano, guarro, bien tumbado Drogado y plaqueado Tres reglas son, aprendidas del callejón Tres reglas son, en la yega está la acción reglas son enseñanzas de nuevo león tres mandamientos welcome a mi maní comió Monterrey no la mirada la salva ya sabe camarada 24-7 vida alocada a la brava activo en la jugada se oyen las detonaciones y las sirenas en mi barrio ya cantan de este lado el miedo se fuma en la lata a la mierda y la muerte te casa por las calles de la alianza respeta o respeta pinches marioneta o le trueno la escopeta a la mierda se va a mi rima ya no soy compleja, pero quien llega y se proyecta, es el doble jugallego de masacre en Texas escucha la advertencia, si no como quiera yo me aviento la muleta tras la reja, sorpresa es el cholo azteca colega mejor tú ruega, que no te fume, hoy ya te vuelva yo mi piche puta perra Por trucha, mira guacho escucha, este es el consejo que aquí les traigo loco vato avionado por el fierro por un